En nuestra primera noticia, HBO Max Latinoamérica ha anunciado el estreno de Hora de Aventura Tierras Lejanas Obsidian. El segundo capítulo de la miniserie especial llegará al catálogo a finales de este mes. En este especial, la dulce princesa y Marceline deben volver al Reino de Cristal, ya que deben enfrentarse a un antiguo enemigo que habían derrotado hace siglos. Su estreno se realizó el pasado 22 de julio en HBO Max Latinoamérica. En cuanto al último especial, Wizard City solo tenemos el póster promocional. Entre otras noticias, Netflix publicó recientemente un nuevo clip de Vivo, la nueva aventura musical de Sony Pictures Animation, la cual tendrá su estreno mundial para el día 6 de agosto. En su historia, tenemos que Vivo debe encontrar el camino de La Habana a Miami para entregar una canción al amor perdido de su dueño. Continuando con las noticias, tenemos que la segunda tanda de premios de los Daytime Emmys 2021 ya ha anunciado a sus ganadores y aquí te traigo las menciones más destacadas. En Mejor Serie Animado Infantil, la ganadora fue Hilda de Netflix. Para la sección de Mejor Cine Animado Infantil Preescolar, Paddington de Nickelodeon resultó ganadora. En programa destacado preescolar, infantil o familiar, resultó ganador un especial de Plaza Sésamo por HBO Max. La categoría de equipo de guionistas de un programa de animación diurno se lo llevó Finesse y Ferb, la película candance contra el Universo. En dirección de voz para una serie de animación diurna resultó ganadora Animaniacs de Hulu. Y en mezcla y edición de sonido para un programa de animación diurno ganó Star Wars The Clone Wars de Disney+. Plus. Próximamente se celebrará la edición televisada de los Emmys 2021 el 19 de septiembre y será transmitido en América Latina por TNT. Entre otras noticias, Netflix ya ha estrenado en su catálogo el revival de la serie Johnny Test el cual llega con algunos cambios representativos en su elenco de doblaje latino. El mismo fue realizado en México por Audio Master Candiani, donde el reparto principal de la serie original ha sido cambiado. A pesar de estos cambios en los personajes principales, el resto del elenco original se mantiene, como lo son las voces de Susan y Mary Test. Este revival será la primera de dos temporadas encargadas por Netflix, con un especial interactivo en camino. Continuando con las noticias, Star Plus, el nuevo servicio de streaming de Walt Disney, estrenará exclusivamente en la plataforma la temporada número 32 de Los Simpsons el 31 de agosto, temporada en la cual veremos el regreso de diversas voces de la primera etapa del doblaje latino. Además, llegará en exclusiva Solar Opposites, una serie de los creadores de Rick y Morty. Otras producciones animadas que integrarán el catálogo serían Family Guy, American Dad, Futurama, Bob's Burgers y Duncanville. Por otro lado, en octubre llegará The Great North y en noviembre Marvel's Modoc. Y hablando de lanzamientos, Cartoon Network Latinoamérica y Pixel Alt, el festival creativo más grande de América Latina, regresan en 2021 con Pitch Me Press Cool, una nueva convocatoria para desarrollar una propiedad original. Este evento busca creadores con una visión original y auténtica que pueda desarrollar contenido que vaya de la mano con el ADN y humor de Cartoon Network. Para participar, debes ser mayor de 18 años y puedes entrar desde cualquier país de América Latina, ya sea individualmente o en equipos. Si deseas ingresar, te dejaré el enlace en la descripción. Continuando con Cartoon Network, hace pocos días se anunció la producción de una nueva serie animada titulada Batu. La serie es una creación del ganador del Oscar, Matthew A. Cherry quien se llevó la estatuilla de oro por el cortometraje Hair Love. Batu sigue unos jóvenes soñadores que a través del baile encuentran su propio ritmo. Por ahora no hay fecha de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, después de esperar alrededor de un año en América Latina para la tercera temporada de Infinity Train, finalmente tenemos su fecha de estreno oficial para el 29 de julio en HBO Max Latinoamérica. En esta entrega de 10 capítulos seguimos a Grace y Simon, quienes intentan sobrevivir a los peligros de los vagones del tren cuando terminan conociendo a Hazel, una joven optimista. Por ahora solo faltaría saber cuándo llegará el libro 4 que fue la temporada final de la serie animada estrenada este año. Entre otras noticias, Nickelodeon Studios y Paramount Plus han anunciado el inicio de una serie original basada en la serie animada de los Padrinos Mágicos. La primera temporada obtendrá 3 episodios que combinará acción real y animación y estará situada años después del final de la serie original, siguiendo a la prima de Timmy, Vivian Turner. Por supuesto, junto a sus padrinos mágicos, Cosmo y Wanda. Su estreno se tiene previsto para finales de este año en Paramount+. Plus. Continuando con las noticias, en agosto, Cartoon Network Latinoamérica estrenará la serie animada Monster Beach, una producción original del canal realizada recientemente por la filial de Australia. Aquí conocemos a Jan y Dean, dos hermanos que disfrutan de unas interminables vacaciones de verano en una isla junto a su tío y extrañas criaturas. Monster Beach se estrena el viernes 27 de agosto a las 19 horas. Continuando con las noticias, HBO Max estrenó en su catálogo los primeros dos episodios de la primera temporada de la serie animada brasileña Ninjim. La historia sigue al locuaz y egocéntrico conejo Ninjim, que desea convertirse en un maestro ninja como sus antepasados. Anteriormente, Cartoon Network ya había estrenado los primeros cinco capítulos de la serie de los 12 que contiene la primera temporada por lo que se retomará desde el sexto capítulo en el canal. Entre otras noticias, tenemos que este fin de semana se estará celebrando la segunda noche de cortos de Fortnite. El evento comenzó el viernes 23 de julio, pero si no pudieron llegar al estreno, el contenido se seguirá reproduciendo hasta el día 25 de julio. Esta última noche de cortos incluye una variedad de comedia, ritmo y acción. Dentro del horario se encuentran dos cortos de la saga de Gilded Guy, incluido el estreno mundial de la siguiente parte, además de animaciones de Mystery Schools y Simon's Cat. Continuando con las noticias, Pixar ha lanzado el primer tráiler de su próxima película, Turning Red. La cinta animada cuenta la historia de Mei Lee una niña de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante cuando sus emociones se descontrolan. Su directora, Dome Shee, hace su debut como directora de largometraje, siendo la primera mujer en obtener un crédito de dirección en una función de Pixar. Para finalizar, tenemos que en un stream de Twitch, la creadora de The Old House, Dana Terrence, confirmó que la serie animada terminará en la tercera temporada y que la misma constará con únicamente tres episodios especiales de 44 minutos cada uno, algo que ya se informó previamente en mayo. Pero además de esto, la declaración de Terrence que provocó movimiento en las redes sociales con el hashtag Save the Old House, es que Terrence comentó que a estas alturas ya no es posible revertir la decisión de terminar la serie con estos especiales pero que la presión de los fans es importante para continuar esta historia a través de spin-off, cortos y cómics. Para ser más clara, no piensen que la serie fue cancelada. Ella ya tenía programado culminar la serie en la tercera temporada, pero al parecer no se esperaba que Disney le diera únicamente tres especiales para culminar toda la historia, ya que le gustaría profundizar en el pasado de Eda. Esperemos que estos tres episodios le den el tiempo suficiente para terminar esta gran aventura. Antes de irnos les traigo una noticia de último momento, y es que la tercera temporada de Amphibia ya tiene fecha de estreno oficial. Este anuncio fue dado durante la San Diego Comic Con, por lo que cada vez estamos más cerca de llegar al final de todo un épico y emocionante viaje. Dicho lanzamiento se tiene programado para el día 2 de octubre en Disney Channel.